Quiero salir. No, pero mira, ponte debajo de mi moco, mira, qué, ¿Qué asco oh, oh, está, está tan pringoso que me hace saltar. Claro, es ¿Y un ¿Y truco. ¿Y ¿Y qué, ¿Qué ¿Eh? ¡Ve un cofre! ¿Qué hay en el cofre, troy? ¿Está la salida? No sé, no he llegado tan lejos. Empújame, no, empújame, no tampoco llego. Vamos, pero ponte cuatro patas. Si, así sí me quieres tú a mí. ¿Por qué no llega? Que no Oye. Que, que no queda. Falta sí, un moco, llego. algo, falta un moco. Uf, completo ¡Ya llego, ya llego, ya, ya, ya, ya, ya ¿Eh? ¿Ha llego! ¡Hay un ¿Qué? pico más fuerte! ¡Hay un pico más fuerte! ¡Ahora sí podemos salir! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí! sí, sí, sí. ¡Vámonos! Pica, pica. ¡Tampoco lo abre! ¡No se puede! No se puede. Ah, <risa> ¡Ya dije que era de máxima seguridad! Ah, ¡Puede, puede abrir los barrotes! ¡Podemos salir por aquí, Trolli! ¡Hola, vi, mi, mi, mi. ¡Oh, mira, mira, mira! Pero da, ¡Da cosas, da cosas! ¡Da hierro de masa! ¡A lo mejor lo puedes usar más adelante! ¡Sí, sí! ¡Tú guárdalo, guárdalo! ¡No lo hagas! ¡Sí, sí, sí tú guárdalo guárdalo no lo Sí, sí sí sí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 No era esta EN SERIO <risa> Pero se hemos has confundido de salida Me hace de bajar al mismo lado Pero A lo mejor no es por aquí, eh A ver No tengo Es que esto trae tanta seguridad eh... Pues creo que esta no es la salida, es el mismo sitio, Trolli Eh, un cofre, un cofre, un ah, cofre Un cofre ¡Otro pico! ¡Otro pico! ¿Otro pico? ¡Este si sí es fuerte puede romper la puerta! ¡Ya está, sí, sí, ya está! Sí, sí, nos, sí, escapamos, sí, sí. ¡Nos escapamos, nos escapamos! Listo. No hace tanto ruido. ¡Listo! Si ¿eh? Están sobornados, no pasa nada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 a ver, hay una palanca. Toma, te ¿Sí? doy la palanca. Tendremos que usarla en la puerta adecuada. Eso te da una oportunidad. Puede colocarse en el hormigón rosa. Ah, y además, mira, mira, mira, mira lo que tengo. Tengo aquí un crafteo secreto. A ver ¿Cuál? si tú lo entiendes. Es que es muy complejo. Un crafteo de una llave. Ah, es verdad, es una llave. ¿Y, de... y tenemos todos los lingotes que hacen falta. Sí, sí, sí, son crafteo los que me han dado antes. Y aquí está la mesa de crafteo. Espera, ¿cómo era?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 sí qué hay eh, pues a ver tenemos un arco y una flecha un arco o oh, no creo que quieren que nos matemos troli. no no no, no, si no, no, no, no va a estar junto a ti no, que mira que mira ¿Qué? que se ha puesto eso Oye, y eso manches? es hace cuánto tiempo está así ahora mismo se, ¿se ha, ha puesto se ha transformado le doy a los botones sí. no uno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 Sí. Ay, vamos. Va. Eh, cuidado, cuidado. El suelo es lava. Trolley, trolley. ¿Qué haces ¿Sí? ahí? No, no, no. Lava? Nada, que no puedo hacer nada. No, pero ¿Qué, ¿Qué quieres que haga? Pues, ¿si no sé queda? haber venido conmigo. ¡Hala! No. Ah, ya veo. Corre, corre. El suelo se ha vuelto a transformar en lava. Corre, corre. Hay que subir aquí? Si, sí, si nos caemos morimos. Bueno, morimos, nos morimos. No te caigas. No, ya no me caigo, sigues sí, eh, el más pero del mundo, muy en bro. Barco. ¿Y ahora qué? Ya veo, ya veo. ¿Y ahora qué? Hay que saltar hay que hacerlo antes de que desaparezcan los slimes que vienen el suelo. No, tío, no. Vale, creo que es eso. Sígueme, sígueme. Confía en mi troll. Vamos, vamos, vamos. Que lo conseguimos. Hay que hacerlo muy rápido. Sí, sí, hijo Pero, ¿qué haces abajo? Que hay que ir por arriba, troli Que te va a pillar la cosa esa. ¿Qué haces abajo? ¡Epídate! ¡Epídate! ¿Y ahora qué? ¿Dónde vamos? ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Hay diamantita por aquí? Yo movería? Mira, un slime ball.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 si ves algún diamantito en los cofres, recógelo también, eh Tengo otro Yo vale, tengo cuatro ocho, necesitamos una bola más Va a estar aquí Aquí, aquí, aquí, aquí, la tengo, la tengo Ahí la está, tengo. vale, dame, dame, dame, tengo Ahí tengo las nueve Y ahora necesitamos una mesa de crafteo Aquí, aquí en el medio, en el medio Va en el Vale, medio. vale, vale, vale Este crafteo es muy fácil, eso hay que hacer un boco gigante Y ahora... ¿Y ahora qué? No sé... ¡Ah, mira, ahí ha el cristal! Tiro, tiro, tiro el bloque Sí, sí, sí ¡Hola! ¡Oh, no! oh.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 Quiero diamantitos. Eh, pues ahí, ¿dónde está? Ah, vale, ya lo veo, ya lo veo. ¡Uh! Ya ¿te tengo un diamantito. Oh, espera, me voy a hacer más palos. Quiero todo el diamante del mundo. No. ¿Cómo que no? Todo el diamante es poco, Trolly. ¿Por qué no necesitamos más? Tú qué sabes? Todo el diamantito es poco. Esta prisión me empieza a gustar, Trolly. ¿Te quieres quedar aquí? No.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 Bueno, mejor. Pues sí, pero bueno. Y ahora conseguimos el flint los... y con el flint conseguimos la estrella del Nether. Bueno, eh, no, no ¿Me da flint? está dando bloque. Ha... Sí, ahí, ahí me da uno, me da uno. A ver. Necesitamos flint, igual a estrella del Nether. ¡Uh! Y ya tengo mi estrella. ¡Oh! ¡Me la han quitado! Bueno, da igual, nos hemos pasado el nivel. ¡Uh! Esta caída parece peligrosa, eh, trollí. ¡No! ¡Quédate, ¿Qué ¡Qué ¿Se hola, llega? Hola, hola. ¿Es seguro? Sí, sí, sí. Vale, voy, voy, voy En ningún momento te he usado como conejillo de indias, eh Sabía que se llegaba Sí, sí, qué buena persona eres, eh Buen perro, hola. gracias Salta. Por aquí Ahí, uh, Vale, lo tengo, eh ¡Hola, hola, hola! ¡Que me ha dado super velocidad! ¡Hola, hola! Creo que lo tenemos en la foto final ¡Sonría, cámara!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 Sí, no. ¿Qué? ¡Diamantito! ¡No! ¡Diamantito! ¡Lote! ¡Oh, me... ¡Oh, ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Ah. ¡Ah! Me... ¡Trolino! ¡Ven a ayudarme! ¡Ven a ayudarme! ¡Para! Es ¡Para! ¡El rey slime! Que yo no tengo eso! ¡Dio! ¡Que tú! ¡Yo no lo tengo! ¿Por qué no? ¡Pero estás chido! ayudo! Cheto. Te ayudo! ¡Nos han dado una armadura de diamantito! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Ay! ay ¿Cómo me estás ayudando? ¡Ah, ¡Ahora son más! ¡Matar a los mocos no es buena idea! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mato a los grandes o a los pequeños!